motivos para adorar al dios de Abraham yo tengo mis motivos para adorar al Dios de Isa de todos mis temores de todas mis angustias Él me libertó y para consolarme toda mi triste lágrima de mis ojos secos. Y para consolarme, toda mi triste lágrima, de mis ojos secos. Me extendieron lazos, me pusieron trampa para destruirme. Hasta que pensé que ya para mí no había solución. Mi agonía, una voz me decía, soy el dios de Jacob, sigue avanzando, que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy. Cuando lleguen las pruebas, ya no te detenga, solo clama mi nombre, que yo soy tu redentor. Que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy. Me extendieron lazo, me pusieron trampa para destruirme.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 Que yo te doy la fuerza, pues yo soy el que soy